¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este, su canal de servicio técnico en CCTV. Bien, pues ahora sí que aquí estamos nuevamente con un nuevo video. Eh, hoy les vengo a presentar lo que son dos cámaras. En este caso son cámaras para vehículos. Eh, ponerlo, poder instalarlo en un carro y poder ahora sí que grabar lo que es el movimiento. Bueno, antes que nada, pues como ven, aquí tenemos estas cámaras. De la marca Heat Vision, el modelo F, F6. Bien, estas cámaras se le puede instalar lo que es una memoria micro SD. En este caso, aquí tenemos una memoria de 128 GB, que es lo que soporta esta cámara, hasta 128 GB. Eh, muy recomendable, hay que instalarle un micro SD de la marca Hit Vision. Eh, sus características de, este, de esta cámara. Por aquí dice que son 130 grados de apertura, de ángulo, para poder visualizar eh, en el trayecto donde pues, se coloquen y donde uno circule. ¿no? Cuenta con una aplicación que se llama eh, Hit Dashcam. Eh, tiene audio, se escucha, graba audio, lo que uno habla o lo que sonido ambiental. Tiene un sensor, cuenta con un sensor de movimiento. Obviamente la cámara debe estar instalada en el interior del, del vehículo apuntando hacia enfrente. Y bueno, también se tiene que configurar el ángulo, la, la elevación de la cámara hacia el horizonte. Y bueno, una vez ya instalado, programado, ahorita vamos a ver eso. El sensor de esta cámara nos avisa cuando el vehículo de enfrente empieza a avanzar y también cuando eh, detecta un letrero de la velocidad eh, en kilómetros, por ejemplo, a 60 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora. Eh, para descargar los videos que grabe esta cámara, esta cámara emite una, un nombre de red de Wi-Fi interna para que nosotros podamos eh, conectarnos por medio de la aplicación y así hacer los ajustes y también gestionar los videos de que lo que haya grabado o también podemos quitarle la memoria y poderlos insertarlo en un adaptador y poder descargar los videos para poder posteriormente pues eh, ver o editar o presentar alguna eh, ya sea denuncia algún choque o accidente que suceda y bueno pues ahí vamos a te tener la información muchas de las cosas pues suceden y no tenemos con cómo comprobar y pues bueno esta cámara pues es una buena opción para que ustedes lo adquieran. Eh, y bien, pues ahora sí que vamos a proceder a abrir una de las cajas. Voy a proceder a abrir la caja para ver qué es lo que contiene. Bien. Bien, aquí tenemos lo que es un... Lo que es... Viene siendo la cámara. Aquí vamos a mostrarles. Bueno, esa es la parte donde lo que es va hacia el al parabrisas. Y pues este es el enfrente de la cámara, no el sensor. Y bueno, eh, cuenta con sus ranuras para conectar lo que es el cable de USB aquí está el cable usb cuenta con 3 metros de largo para poder conectarlo es un eh, micro usb o b8 como lo quieran llamar se conecta lo que es en la parte de enfrente o de atrás como quieran ver y también tiene lo que es una entrada para poder conectarlo lo que es un, un micro hd vale se puede colocar y se puede ajustar a la medida, al ángulo que se requiera. Y en la parte de abajo, por aquí, cuenta lo que es la entrada al micro SD. Ahí está. Y bueno, también cuenta con una pequeña pantallita que este no no no este, no es como una pantalla para ver la imagen. Esto se ve en la aplicación de dashcam y bueno, aquí la, lo que es la, la palabra Hit Vision se ilumina en rojo y parpadea con eh, cuando uno está configurando, cuando está conectado a lo que es a la cámara localmente. Eh, ¿Qué más? Cuenta con sus botones de, de reset y lo que es el micrófono. ¿vale? También cuenta con su código de verificación, el modelo. Y pues prácticamente este es la cámara. Graba a eh, 2560 por 1600p. ¿Vale? Bien, eh, también cuenta con lo que es un eh, conector de tipo encendedor de 1 amper o 2.1 amper. Son las salidas o entradas. Y nada más, cuenta con su pequeño manual donde nos explica cuál es el procedimiento a seguir, la contraseña eh, para escanear el código de QR y descargar la aplicación, y bueno eh, vamos a hacer un ejemplo, en este caso, pues yo tengo aquí conectado lo que es un eliminador de dos, de 5 volts a 2 amper. ¿vale? vamos a conectar la cámara y vamos a eh, proceder a conectarnos por medio de la aplicación y poder hacer los ajustes y bueno, voy a proceder a conectar mi cable USB en este caso como no estoy conectado al vehículo voy a conectar lo que es por medio de este eliminador, ahí lo tenemos y tenemos lo que es eh, prácticamente ya encendido lo que es nuestro logo, ahí el nombre de Hit Vision, ya está parpadeando en rojo no se ha detectado memoria ok, por ahí nos indica que hace falta lo que es una memoria micro SD que vamos a instalarlo aquí está, voy a proceder a insertar la memoria Ahí está. Perfecto. Ya tenemos insertado qué es la memoria. pues. De memoria incorrecta. Favor de formatearla nuevamente. Perfecto. Vamos a proceder a, a ingresar a nuestra aplicación y proceder a formatearla. Regresamos. Perfecto amigos, eh, ya formateé previamente nuestra cámara. Vamos a entrar. Va vamos a entrar como si fuéramos uh, la primera vez, para que ustedes observen qué es lo que eh, pues vamos a hacer. Y bueno, voy a entrar a la aplicación, voy a entrar en forma local y bueno voy a tratar de conectarme a lo que es a la cámara ahí está, lo estoy seleccionando perfecto, voy a proceder a conectarme y la contraseña por default es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la 0 es del 1 al 0 voy a proceder a conectarme y pues prácticamente ya estoy conectado a la red interna de nuestra cámara ahora sí voy a ir voy a irme a lo que es a mi aplicación voy a conectarme local localmente y bueno pues aquí ya estoy conectado eh, como pueden observar aquí en la parte de arriba aparece lo que es error de la micro sd vamos a proceder a formatearla y bueno, vamos a ingresar en la parte de arriba donde está el símbolo de un engrane y vamos a buscar lo que es la memoria micro SD vamos a ver dónde está, aquí está, tarjeta de memoria, vamos a entrar a ella y vamos a formatearla perfecto, aquí nos indica eh, que si la queremos formatear. vemos que en sí y vamos a esperar que se formatee para que si sí, ya esté listo y proceda ya nuestra cámara a grabar. Perfecto, vamos a esperar un segundito más para que nuestra memoria quede ya formateada. Ahí ya nos está indicando que tenemos eh, una capacidad de 118.25 GHz, perdón, eh, Gigabytes y bueno su estado pues dice normal prácticamente ya está lista y bueno como les comentaba esta es la aplicación voy a salir nuevamente voy a salir nuevamente y pues ustedes eh, previamente pues van a, a registrarse en este caso yo voy a eh, cerrar sesión para que ustedes vean eh, cómo aparece pues prácticamente la aplicación bueno, vamos a dejar tantito este del registro atrás y vamos a irnos prácticamente a donde dice eh, local. Vamos a ingresar de forma local y vamos a eh, visualizar lo que es el nombre de la red local de nuestra cámara que es Hit Vision F6 UIFL. Vamos a seleccionarla. Vamos a esperar que se conecte. Bueno, en este caso no me está pidiendo eh, la contraseña. A lo mejor porque ya lo había yo configurado anteriormente. Pero la contraseña la que nos pide es la de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. ¿Vale? Entonces, pues prácticamente aquí ya tenemos lo que es eh, nuestra cámara ya está eh, prácticamente funcionando si lo vemos ahí está prácticamente ya funcionando y bueno vamos a quitarle lo que es este pequeño nylon, ahí está perfecto eh, pues aquí podemos tomar una fotografía eh, ver las imágenes, reproducir lo que es el video, que si algún vídeo ya ya grabó, en este caso ya se ve que si sí, ya ya grabó y si queremos descargarla pues vamos a descargarla pues, en esta parte y bueno seleccionar ese pedazo de vídeo y proceder a descargarlo, en este momento está descargando ese pedazo de vídeo y pues prácticamente eh, pues como ven pues es muy fácil y una vez completado eh, la descarga vamos a proceder a verlo, como de, indica ahí. Y ya pues ustedes pueden ver el Entonces, video. Vamos a quitarle lo que es este pequeño ahí está. Ahí está. Vamos a quitarle Ese es el pequeño video que grabamos y procedimos a descargarlo y es lo que nos aparece en la grabación aquí podemos eliminarlo, compartirlo, recortarlo, pues, etcétera, vale la vamos a eliminar eh, la fotografía, aquí nos va a poner ahora sí que la fotografía igual podemos eliminarla y compartirla y bueno, es prácticamente lo que cómo se puede usar y descargar los videos vamos a irnos eh, en la parte de configuración Vamos a ingresar en la parte del símbolo de engrane. Y aquí vamos a tener varios ajustes, como es la resolución. Eh, vamos a ponerla a 1040p por 30 ftp. Ahí vamos a dejarla. Eh, dice aquí, generar un video vinculado automáticamente al capturar. Eh, no, no vamos a activar eso, podemos activarla, pero no. Audio activado para grabar. Ok. Eh, grabación de emergencia esto es cuando ocurra eh, algún frenado o por algún accidente así de emergencia eh, en este caso la cámara pues va a empezar a grabar automáticamente y lo va a guardar como eh, etiquetado no nos indica aquí también que podemos activar la w, WDR perdón esta WDR nos ayuda a lo que es contrastar lo que es el, la luz de fondo para que no refleje tanto la luz y la cámara sea opaque se vea oscuro o muy brilloso en esta parte pues nos ayuda a mejorar la imagen dice audio y visualización en este caso si queremos subirle todo nuestra cámara pues se escuche un poquito más fuerte o podemos bajarle el sonido eh, música de arranque si queremos que suene al momento de encenderlo. Eh, mostrar la velocidad. Si es que queremos ver la velocidad eh, en nuestra aplicación ahorita que desmuestre. Monitorización de estacionamiento. Esto es cuando nosotros estamos eh, estacionando el carro. Y pues prácticamente como la cámara está apuntando hacia enfrente pues nos indica que si ya estamos prácticamente cerca o vamos a pegar con el del coche de enfrente, ¿vale? Eso nos va a mandar una alerta para que nos indique que estamos muy cerca. Eh, la sensibilidad de colisión, pues vamos a ponerle medio y bueno, dice aquí, eh, cerca eléctrica, esta es la uh, opción de otras cámaras que traen el GPS y la opción de 4G. Bueno, esa es otra opción extra y que después lo vamos a estar viendo. Eh, emisión inteligente. Eh, en esta op opción, pues eh, dice, nos aparece, dice, aviso de arranque del coche delantero. Este es lo que le estaba comentando desde, desde un principio, que nos va a avisar cuando el, el vehículo de enfrente eh, empiece a avanzar. Y también el aviso del cambio de luz roja del semáforo. Y también nos va a avisar el límite de velocidad, ¿vale? Entonces, emisión inteligente, esa es, la podemos activar o desactivar para que ustedes ahí también, eh, pues, no, no lo tengan activados en caso que no lo requieran. y Dice control de audio inteligente, esta, pues, la podemos desactivar para que igual no nos esté eh, indicando cada vez que capture o que grabe, ¿no? Igual eso es, es opcional. Ok. El horizonte, como les estaba comentando, aquí en esta parte vamos a configurarlo cuando ya instalemos la cámara, eh, lo direccionemos hacia enfrente y hagamos un ajuste. Prácticamente como en este caso yo tengo mi horizonte pues a la altura de, de aquí. La, eh, eso sería el, el horizonte de la carretera. Y bueno, ajustarlo a ese horizonte y dejarlo, ¿no? Entonces para que, pues, funcione correctamente la cámara. Y bueno, aquí grabadora, vamos a ver, pues aquí está el nombre de la cámara, actualizar la grabadora, módulo de 4G, información de grabadora, información satélite, ese es en caso de si tuviera GPS, carga de registro, eh, la tarjeta de memoria, ya vimos que eh, está en modo normal, ya la formateamos, parámetros de red, aquí donde podemos eh, activar los datos o desactivarlos el GPS como la configuración del WiFi la contraseña por default hay que cambiarlo a una nueva en caso que lo requieran el nombre de la red interna del WiFi de la cámara unidad métrica, pues ahora sí que la dejamos en métrica, no imperial en mi idioma español aquí está inglés antes de configurarla, también aparece una serie de idiomas. Nosotros escogimos inglés y español, ¿vale? Eh, horario de verano, puedes activar el horario de verano, de cuándo inicia y cuándo termina. ¿Qué más? Restauración predeterminada y reinicio. Prácticamente eso es eh, la configuración que pues tiene esta cámara. Y pues bueno... Eso es prácticamente lo que les quería comentar, mis queridos amigos. Es un pequeño video que vamos a estar aquí compartiendo en este momento. Eh, yo creo que voy a hacer un segundo video para que no sea tan largo este video de cómo eh, voy a colocarla al interior de un vehículo y poder eh, capturar las imágenes ¿no? que... que pues que vamos a estar capturando en el trayecto de del vehículo, ¿vale? Entonces, mi queridos amigos, eh, hasta aquí este video. Eh, espero que les guste. Eh, pues no duden en contactarnos para adquirir su cámara vehicular eh, dashcam. Eh, el modelo de esta cámara es el, e, perdón, es el AE guión DC 5013 guión F6 prácticamente el modelo F6 es la que estamos utilizando el día de hoy pues sin más que decir me despido y nos vemos en el próximo video hasta la próxima